Que ha dicho el secretario? Que nosotros estamos de pin que la vigilia es solamente para llamar la atención, no es así. Nosotros estamos de vigilia y estamos en huelga porque queremos un salario digno, nada más. Un salario que podamos llegar a la canasta, a la canasta básica, y eso es lo que no entienden. Solamente para los docentes, los demás están acompañados. Como se lo dije al principal, en, que es que los docentes se pongan en huelga de hambre o se encadenen. Bien. Una consulta. ¿Cómo siguen las medidas de acción? ¿Va a continuar la carpa este fin de semana? ¿Va a seguir el paro? La carpa o vigilia no se va a ir de ahí. Vamos a hacer paro indeterminado. Que no nos den una respuesta pausa. ¿Están dispuestos a bajar un poco las pretensiones... ...si el gobierno se sienta a dialogar con ustedes? piensa que si nosotros... ...si alguien bajar... ...quieren un referéndum. ...nosotros tenemos referente... ...y queremos... ...queremos que nos escuchen... No, ...todos tenemos lo mismo objetivo... ...hay personas que sí quieren hablar...